Gracias bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de este 2023 Primero que nada, mi nombre es Aldo Bassi. Te invito a que te suscribas a nuestro canal Que le des compartir, que puedas mostrarle al mundo lo que hacemos en Cupera Internacional Hoy es un día muy especial, un domingo maravilloso Aunque la previsión dice Yo, vamos hacer algo en una cervecería, es un local, una loya eh, de, de, de, donde venden tragos, cerveza y demás. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer shori pan, ¿sí? Ahí nos vamos a juntar con los amigos de, de, del barrio, los que siempre están, nos juntamos y vamos a hacer shori pan. así que... Ahora vamos a terminar de preparar el, el chimichurri, ya tenemos el pan, ya tenemos la lingüiza, ya tenemos todo, así que raza recupera, vamos ahora a hacer Pan. una receta que para nosotros los argentinos nos gusta mucho y aquí casi ninguém conoce, así que yo estoy falando portugués porque, maestro, estamos en Brasil. Raza Kupera, eh, vamos a. Yeah, Raza, ahora vamos a entrar a la SOWE, uh, aquí en la carnicería cerca a mi casa es in, in uno de los mejores lugares que tiene esta, esta ciudad para poder comprar cosas. Eh, tenemos una frase que dice que el carnicero, en este caso de la sowe, es tu mejor, tu mejor amigo. Así que vamos a, a entrar a comprar la lingüiza. Eh, la, el chorizo, y después vamos a comprar el pan. Ya tenemos eh, preparándose el chimichurri, y vamos a hacer con todo full hoy, este domingo hermoso, precioso, soleado eh, acá en Virigüe Así si que acompañame, vamos a entrar a ver si nos dejan filmar. Y si no, bueno, no hay problema, seguimos. Sí, dale. que sol que hay. Vamos a ver si encontramos un poco de sombra para continuar con este video. Raza, vamos a entrar ahora a Multicarnes Oliveira. Siempre vengo a comprar aquí es los mejores cortes de, de Biriwi. Tiene la atención maravillosa. Los, pasa que acá no se le dice carnicero. Es el Azohua, así que bueno, eh, está relleno de gente hoy, hoy domingo, todo el mundo quiere ser eh, eh, churrasco, vamos a comprar al inglés, ahora después vamos a comprar el pan así que una vez que lo que empiecen a atender vamos a, a ver todo, ¿dale? ¿Qué te parece? ¿Entramos? ¿Dale? Entramos. Vamos a comprar, bueno, a esta cara. ¿Quién me atiende hoy? José. Maestro, no falamos que su mejor amigo tiene que ser de la software, así que acá está mi mejor amigo. Yo quiero eh, 15 eh, lingüiza para churras. ¿Sí? Así que, bueno, raza, vamos a comprar ahora, vamos a terminar de comprar lo que tenemos para hacer hoy después nos vamos a la panadería vamos a comprar el pan y ya tenemos prácticamente todo así que bueno después pagamos y continuamos dale a no. No comprar todo loco pero hoy es Ahora vamos a pagar, espero que no nos arranquen la cabeza con la no, mentira. Así que bueno. Saludos. No, en serio. de Olivera, vengan, visiten acá. Es lo, los mejores cortes, la mejor atención, caras óptimos. Así que, bueno, pagamos y continuamos viaje. ¿Dale? Raza, cervecita en mano, carbón. Ya tenemos la parrilla esperando, ¿no? De la cervecería. Es acá cerquita, es una cuadra, un cuarto de nada más. Vamos acompañando, vamos a hacer... Food. ¿Vale, vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. la casa, loco Vamos. Raza, el artífice de todo. Preséntese. Marcio. Marcio, acá Marcio mi amigo. ¿Cervecería? No, Marcio. Apura, siga sí, acá, está ahí. caras ahí, esperándolo para hacer el choripan. Así que ya tenemos la churrasquera lista. Cerveza, convidamos a todos que vengan a la cerecería Navachi. Marcio. Y hacer asado, papá. Bueno, Raza, aquí nos en Cervecería Navachi tenemos a la lingüiza ya pronto, como pronto, vamos a hacer choripanes acá, acá con los, con acá con los caras con los, estamos felices, así que bueno, preparamos todo y seguimos, dale. primero Raza, ahora vamos a empezar a seguir ¿sí? vamos a experimentar, ¿vale? La raza Cooperas, siempre tenga un cuchillo que corte bien Vamos a colocar un tomate un pequeño que hace un chichurri y acá tenemos Gracias Coopera, en tu rato, terminamos. Se juntó sí. gente, y esto es gracias al barrio, gracias a la cervecería Navachi. Vamos a experimentar aquí, ahora en Viticulí el estado de San Pablo, interior, dentro de es Estamos muy felices de poder compartir esto con vosotros. Y nos convidaron para el barrio, para lo que siempre nos juntamos aquí en vamos a dar a espera vamos a hacer una cosa agarrar a... un plato ¿Eh? a ver quién quiere primero experimentar el acá el, el, el jefe se va a experimentar sí yo y así seguimos haciendo shorty o raza cupera estamos ya casi terminando mejor dicho estábamos casi terminando tuvimos que colocar más porque se empezó a llenar de gente empezó a llenar personas y estamos muy felices, estamos muy felices porque eh, todo esto es eh, para ustedes, para ellos, para el barrio estamos muy agradecidos con Viriwi, cómo nos recibieron, cómo nos están recibiendo a cada cervecería así que bueno, gente, salud, raza, nos vemos en el próximo capítulo